Bienvenidos a Aroma Negocios. Jared, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del servicio. Así que no se mueva. Este es su programa Aroma a a Negocios. negocios. De regreso de esta breve introducción de nuestro programa de los negocios, me encuentro con Yared que por fin vamos a tener a este vivo. Estamos muy contentos porque hoy es nuestro primer programa en el nuevo estudio o laboratorio de radio, así que bien felices y a darle el primer programa. Claro que sí. Y el programa de hoy, Yared, se llama Mensajes de Esperanza a través de Brigadas médico asistenciales. Y por si no se han dado cuenta, damos medio uniformadas aquí Yared y yo, porque estamos por tener a una invitada que se dedica a esto precisamente. ¿Quién es nuestra invitada? Nuestra invitada va a aparecer por aquí o por acá, no sé por dónde. Eso. Hola Aileen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Eh, me da mucho gusto poder estar aquí en esta tarde y pues gracias por la invitación. Estamos muy contentos que hayas aceptado la invitación, sabemos que eres una persona muy ocupada, pero dentro de tus prácticas hiciste el espacio para contarnos acerca de este gran proyecto. Y para nuestra audiencia que todavía no ha identificado a Aileen, que se preguntan, ¿y ella de dónde es Dios? Déjenme les comento ratísimamente que Aileen tiene 21 años, es de Villahermosa, Tabasco, está cursando actualmente su cuarto año de medicina, ya va al último año, ¡Yay! Bien por ti, Aileen. Y yo quiero decirles que Aileen tiene, ha sido bendecida con muchos talentos y dones que ella ha puesto a, al servicio de Dios. Y como parte del de resultado de haber hecho esta alianza, Aileen tiene un gran reconocimiento, un mérito. No cualquiera, y a Aileen no le gusta que lo digamos, pero lo tengo que decir. Aparte de los audiencia. oídos, Aileen. Aileen es el mejor promedio de su generación. No vamos a decir con cuánto para que los demás no se sientan allí este, decepcionados de o, o desalentados, pero Aileen tienes el mejor promedio y eso nos, nos encanta porque dedicas tiempo a tu desarrollo académico, pero también parte a tu desarrollo social y además este año funge como directora del Ministerio ALMA, que es un ministerio conformado por estudiantes principalmente de las carreras del área de salud ¿Tienes ideas que pueden innovar el mundo corporativo? En la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres emprender proyectos sustentables e innovadores por medio de la administración y los negocios internacionales, o manejar recursos financieros para facilitar decisiones y procesos administrativos por medio de la contaduría pública, ¿O te gusta solucionar conflictos y defender a otros por medio de la aplicación del derecho? Para los que quieren emprender y luchar por un mundo más justo, Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos. Una nueva realidad. Más información en um.edu.mx. ¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable por medio de la arquitectura. Promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte. Producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad usando los medios de comunicación o desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo. Escuela de Artes y Comunicación para los que con su creatividad buscan dar soluciones. Universidad de Monterrey, una nueva realidad. Más información: um.edu.mx paciencia ante estas dificultades técnicas, eh, ya ven que con esto del internet de repente se cae un poquito y pues pasan cosas, recuerden que este es un programa en vivo, en vivo. así que todo puede pasar y también queremos escucharlos en nuestras redes sociales, pueden escribirnos ahí Pueden escribirnos también, si a ustedes también se les fue el internet o no. Y sus saludos, queremos mandarles muchos saludos. Ahí en YouTube, si nos están viendo, escríbanos en la cajita de chat o en Facebook también. O también al número de teléfono, si les da un poquito de pena escribirnos ahí en vivo, nos pueden mandar un WhatsApp de forma privada, por ahí va a estar apareciendo el número para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. al 8 ocho... Sí, pues al indio hablamos un chorro aquí entre cortado, pero hablamos un chorro. Así que queremos que hables tú. Cuéntanos. ¿Qué es este ministerio sí, Alma? ¿Qué es Alma? ¿Y por qué piensas tú que es importante? Porque nos explicas un poquito qué es y nos explicas por qué para ti es importante. Ok, bueno, en realidad, Alma, o sea, las letras significa Asociación de Alumnos Latinoamericanos Médicos Misioneros Adventistas, y originalmente se fundó como un grupo de estudiantes de la Escuela de Medicina que iban a hacer obra misionera, incluidas las brigadas este, asistenciales en lugares cercanos a la universidad, en las iglesias de Montemorelos, y poco a poco pues también fueron este, yendo fuera del municipio, ¿no? Entonces, este... ...en palabras súper simples y sencillas y sin profundizar tanto, eso es ALMA. Pero a mí me, me gustaría profundizar un poquito más. Es, eh, para mí ALMA es un ministerio que me ha ayudado a, a crecer. Yo nunca, antes de entrar a la universidad, no se me hubiera ocurrido ni pasado por la cabeza... ...que yo iba a estar aquí hoy eh, compartiendo eh, esta tarde con ustedes. Eh, en realidad yo creo que es importante que hablemos sobre el alma como tal, sobre los ministerios de la iglesia, porque son un espacio de aprendizaje, son un espacio de oportunidad en donde nosotros como estudiantes todavía tenemos la oportunidad de crecer y desarrollar nuevas habilidades o habilidades que ya teníamos y que estaban allí escondidas en algún lugar de, de nuestro pues de nuestro cerebro y de nuestra memoria. Entonces, ¿Qué habilidad, Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué sí, sí. habilidad tú crees que dices? Esta habilidad como que no la tenía tan afinada y en alma se pulió o en alma la aprendí. La bueno, creo que lo más evidente es hablar frente a un grupo de personas. Cuando yo estaba en secundaria, preparatoria, para mí era muy difícil eh, dirigirme hacia alguien y sobre todo hacia personas mayores que yo. Siempre estuvo esa ese marco de respeto, pero a mí me daba mucha pena y me sigue dando pena, pero pues ya, ya no es un obstáculo. 5 millones de usuarios. Pero sí, entonces eso es una. Por cierto, vamos a mandar saludos porque vi por ahí que se conectó Ana Martínez, mandó un saludo y también Jim, Richie, Richley. Just desde República Dominicana ¿Ves? Tenemos uh -huh. Mandamos muchos saludos a, a ellas que, A Ana que es una fiel Seguidora de nosotros Saludos maestros Muchas gracias por sus programas Siempre muy interesantes Muchas gracias Y por aquí tengo unos saludos que me llegaron directo al WhatsApp okay. De Enrique Hernández y Alania Hernández Que nos mandan muchos saludos desde casa Así que les mandamos un beso y un abrazo a los dos bueno, así que el hablar en público y mira, ahorita te estás desenvolviendo muy bien. Hola Eduardo Mena, él nos está ahorita desde el río Texas mandando saludos, está un poquito lejos, él usualmente está aquí, así que también te mandamos un beso y un abrazo y a Eric Mena que sé que también está por ahí. ¿Te ibas a imaginar? Tú dijiste que no te, ibas, que no te imaginabas algún día estar en un programa en vivo hablando con gente mayor, no, no tan mayor. Y, y lo estás haciendo muy bien, queremos felicitarte porque aparte estás superando obstáculos de el en vivo, que ¿no? Pocos, que pocos han tenido la oportunidad. Así, bueno, síguenos contando, ¿qué otras cosas te ha, uh, más bien, qué crees que es importante que debamos saber sobre alma? Bueno, porque otras que digo, cosas ajá. deberían deberían que involucrarse bueno este... involucrarse, perdón, sí bueno como dije al inicio Alma en teoría es médicos misioneros, adventistas pero en realidad hace muchos años que ya no funciona solamente así, porque creo que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no es necesario ser exclusivamente estudiantes de medicina para ir a servir a los demás, ir a trabajar por los demás. Yo creo que es importante eh, que un muchacho o una muchacha pueda formar parte de este ministerio para que sepa de lo que es capaz, para que pueda darse cuenta de que eh, no, no solamente, o sea, que puede llegar más allá de lo que sus ojos pueden ver. Por ejemplo, nuestro lema institucional es visión para emprender pasión para servir. Yo creo que el estar en un ministerio como ALMA, en este caso, no menospreciando los demás ministerios, en realidad cada uno es enriquecedor para, la, para el individuo, pero hablando específicamente de ALMA, cambia la forma en la que uno ve el mundo, cambia la forma en la que uno ve a las personas, porque podemos eh, asistir a lugares que de otra manera... Tal vez si nos, queda, nos hubiéramos quedado en la universidad o hubiéramos estudiado en otro lado o no formáramos parte del ministerio, no conoceríamos. No podríamos ver la situación en la que viven otras personas y no podríamos tener esa visión de poder pensar en una manera de ayudarlos, ya sea momentáneamente o a largo plazo. Entonces, creo que eso lo puede hacer cualquier persona, no solamente los los estudiantes de medicina. Y Justo eso al, te iba a preguntar, ¿cuáles son esas características que debe de tener la persona que quiere involucrarse de forma activa en el Ministerio Alma? Por cierto, yo no soy este, de medicina y estoy allí. Sí, gracias. Este, Es cierto, la maestra Yadé es una de las consejeras que se unió recientemente al grupo y la verdad que ha sido muy enriquecedor tenerla allí con nosotros. Este pues creo que una de las principales es tener disposición, tener la disposición de hacer, de, de colaborar, de, de ayudar, porque si no tenemos esa disposición, si no tenemos esa buena actitud de servicio, pues va a ser muy difícil que se puedan llevar a cabo las cosas. Y otra característica que en lo personal a mí me gustaría que tuviera cada una de las personas que está en el ministerio es que tenga una relación activa con Dios. ¿Por qué? Porque esto puede distinguir a la persona de los demás. Es decir, no solamente va a tener una perspectiva humana, por así decirlo, sino que también va a tener ese respaldo bíblico del por qué hace las cosas y entonces va a estar esa, ¿cómo decirlo? La unión entre los principios que esa persona pudiera practicar en el, en el ministerio. Y claro, además de, de las características o de las habilidades básicas, dependiendo de su área de, de estudio, obviamente que sepan, por ejemplo, tomar los signos vitales, que sepan hacer una nota de, de consulta, que sepan, inclusive, tener esa habilidad de hablar con las personas, de, de ser ese... Esa cara que les da la bienvenida al lugar y que los hace sentir cómodos mientras están hablando y también la habilidad de escuchar. Eso es algo, este, son algunas de las características que podría mencionar ahorita. Ok, entonces yo también ya, ya me puedo ir apuntando Sí, porque déjame, yo quería hacer una aclaración que tal vez alguien está obviando, pero cuando uno no es del área de la salud, uno recibe capacitación de parte de ellos y entonces te ayuda justamente a que aprendas, eh, si vas a estar en el área de recepción, pues aprendas a tomar los signos vitales, si vas a estar en, el, en otra área, que aprendas a desarrollar esas actividades. Pero lo, lo que más eh, me ha enriquecido a mí al estar participando en el Grupo Alma es esta oportunidad de dialogar con las personas. Porque muchas veces eh, lo que necesitan más no es esta parte física, si no es esta parte de ser escuchados, de ser atendidos, de saber que le interesas y le importas a alguien. Y cuando tú le dices a ese alguien, tus problemas son iguales a los míos, solo que en diferente escala. Y sabes qué, te voy a invitar a orar Aquí yo vi que la gente le cambia mucho su perspectiva y cuando se van, después de, de haber recibido la atención médica, pero de haber tenido esa plática contigo, se van llenos de esperanza, que finalmente creo que también es parte del lema que del Grupo ALMA, ¿no? Sí, de, de este año. Ah, sí. Y bien. sí, sí, la verdad es que si gusta de una vez la vamos anotando para que también tenga un parte de, de... Y, mi... y que bueno. empiece de, desde, desde abajo entonces por ahí también anoten Enrique Hernández, él <ríe> sí es del área de la salud, <ríe> ahí va a escribir de qué, que cuando comprometiendo yo, yo te iba a preguntar eso a, a Lynn. a lo mejor habemos muchos que estamos aquí y que podemos involucrarnos directamente, pero quizás ahorita pues las personas que están en Texas están en República Dominicana están en otra latitud puedan pensar <ríe> ¿y yo cómo le hago? Uh -huh. porque yo no voy a ir a Montemorelos yo, yo quiero participar, pero ¿cómo le hago? ¿qué opciones o qué alternativas habría para ellos, Eli? Bueno, durante el semestre, o bueno, los semestres que se estuvieron eh, realizando las clases en línea y todo eso, también tuvimos que movernos un poquito a, a la modalidad virtual para continuar haciendo ciertas capacitaciones con los muchachos. Hay algunas que sí es posible realizar, eh, como grupo nosotros hacia ellos, y hay algunas que tal vez no, por el hecho de que son un poquito más prácticas. Entonces, a pesar de ello, esa es una de las maneras en las que nosotros o, o ellos podrían verse beneficiados o podrían formar parte del grupo, eh, y también al saber que ellos van a estar allí, pues tenerlos presentes para poder dedicar un tiempo para, para poder atenderlos y que ellos puedan involucrarse. Y también otra manera eh, un poquito distinta, tal vez no ah, que no los beneficiaría directamente a ellos, es a través de las donaciones. Hay personas que muchas veces dicen, a mí me gustaría apoyar, pero yo no puedo ir, así que ten, te voy a dar estos medicamentos que conseguí, que todavía no van a caducar, que van a durar cinco años más, entonces úsenlos para poder... Eh, darle a quienes no tienen, darle a quienes los necesitan. Sino medicamentos, también materiales, equipo para hacer exploración física, equipo para hacer, este, no sé, últimamente hemos batallado con, con el área de químicos. Hace muchos años esa área estaba muy bien equipada y ahora después de la pandemia como que casi no la hemos podido llevar a las brigadas, pero pues, claro, por ahí no, hay alguien... Con la pandemia y con lo sí. propio de eso, ¿no? Sí. Pues aquí hay una excelente oportunidad, Aileen, para que las personas que nos están viendo o que nos van a ver más adelante, porque este programa también se repite en los domingos y, y queda ahí grabado. Quizás alguien lo vea más adelante y diga, oye, yo quiero participar, quiero involucrarme, pero como dices tú, no tengo el tiempo y entonces... Puedan mandarte un cheque o puedan compartir los eh, materiales, los reactivos o incluso a lo mejor de repente hay alguien que te puede decir yo tengo aquí un sistema de transporte que pongo a tu disposición para la próxima brigada. Hay muchas oportunidades para ser patrocinador o sponsor del grupo ALMA. ¿Y cómo, por ejemplo, ahorita que estaba yo aquí comprometiendo gente sin preguntar, <risa> si alguien ya graduó, si alguien ya no este, pues ya no es parte del cuerpo estudiantil, ¿es posible que pueda replicar este ministerio? Por ejemplo, ya hablando que nos están viendo República Dominicana, si alguno de nuestros exalumnos en República Dominicana quisiera replicarlo, eh, ¿Tú crees que es factible? ¿Crees que también ustedes los pueden ayudar? A ver, sí, cuéntanos. yo creo que sí, y la verdad es una de las ideas con las que estuvimos trabajando este año, porque anualmente hace poco se empezó a tener certificación de ministerios como tal en la iglesia universitaria, esto implica tener que hacer Ciertos requisitos. A nosotros, en lo personal, no nos gusta usar mucho esa palabra, porque la idea de pertenecer a un ministerio, eh, lo más bonito es que es voluntario, que todo aquel que quiere estar puede hacerlo y no hay nada que, que pueda ponerle trabas. Entonces, eh, pero sí, ya me desvío un poquito, pero, pero sí, sí se puede este, replicar. Y la idea es esa: al estar capacitándolos constantemente al estar igual involucrándonos en la, en la planeación de las actividades, en la organización de, de las brigadas, pues es posible eh, que las personas puedan así, con la práctica, ir aprendiendo qué es lo que se hace, qué es lo que se necesita, cuáles son los pasos, qué se hace primero. En nuestro caso, como un grupo de la universidad, como un grupo estudiantil, y que además de pertenecer a, a la iglesia universitaria, también recibimos el apoyo de, de la Escuela de Medicina, eh, pues necesitamos tener, por ejemplo, una carta de invitación de una iglesia, eh, donde nos expliquen más o menos a cuántas personas se pretende apoyar, en qué lugar va a ser, la fecha que ellos estiman, o, o sea, es todo un proceso que fácilmente yo creo se puede replicar, porque, pues bueno, la idea es que sales de la universidad y nunca dejas de ser alma. Una vez alma, es otro de los lemas que tenemos, siempre alma. Entonces, donde quiera que estén, en una iglesia, se puede eh, también replicar esto. Y tal vez sí, no llamarse alma, llamarse de otra manera, pero pues la, la esencia es la misma. Mira, que, que quisiéramos que nos, que nos dijeras los pasos a seguir o qué pasos ustedes toman. Pero vamos a dejar al público así como que con la duda para que se quede enganchado. Vamos a ir a una breve pausa, no sin antes saludar a Nora Morales. Dice, un placer saludarles desde San José, California. Bendiciones. Bendiciones, Nora. Gracias por estarnos sintonizando. Y, bueno, nos vamos a una breve pausa, eh, pues sí, comercial, chiquitita, Elin, no te vayas. Ve pensando cómo hacer para que el grupo ALMA pues llegue a todos lados y hayan muchas ALMAs en, en todo el mundo con pues exalumnos, con personas de la comunidad. Así que ve pensando en, en esos pasos que deben de seguir y también por qué no ¿Dónde localizarte si quieren que tú claro. los capacites también. Así que nos vamos a una breve pausa comercial, quédese con nosotros esto es aroma a negocios. A negocios te sientes comprometido en ayudar a mejorar la salud de los demás. En la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Estomatología de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres promover una sana alimentación que eleve la calidad de vida de otros por medio de la nutrición y el estilo de vida. Ayudar al cuidado integral del paciente para hacerlo sentir bien por medio de la enfermería. Mejorar el movimiento de otros por medio de la terapia física y rehabilitación. Mejorar la salud al prevenir o diagnosticar enfermedades por medio de la medicina. Solucionar problemas de la salud por medio del análisis químico, clínico, biólogo. Aliviar el dolor y contribuir a la salud bucal por medio de la odontología. O cooperar en el desarrollo de la salud bucal por medio de la tecnología dental. Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Estomatología. Para los que quieren dedicar su vida al cuidado de los demás, Universidad de Montemorelos, una nueva realidad. Más información en um.edu.mx Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el programa Aroma a Negocios. Hoy estamos platicando sobre cómo mensajes de esperanza en, en, esta en nuestra comunidad, en cualquier lugar donde te puedas encontrar. Y está con nosotros Aileen Pérez, quien es la directora actual del Ministerio ALMA en la universidad. Y antes de irnos al corte, hicimos una pregunta. Elisa, ¿qué le preguntamos? Le preguntamos que cómo, o sea, ¿qué pasos debemos de tomar para poder nosotros llevar este modelo ALMA? Eh, obviamente, si, si queremos, ¿no? Claro a diferentes partes del mundo, ¿no? No sé si la primera recomendación que quisieras dar es que, pues, primero se involucren, ¿no? Primero Que sean parte sea, de, que sean que parte la de alma, que, claro, que lo vivan, para que se empaten, para que sientan ese esa emoción de servicio. Y, este, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué otros pasos? Sí, la verdad es que sí, porque es más fácil, o oh, bueno, uno de los métodos de aprendizaje es, que ves las cosas, y luego las haces y luego las enseñas. Entonces, sí, sería muy eh, bueno también para poder replicar como tal o hacer algo muy parecido a lo que hacemos en Alma, pues, haber sido parte de. Porque, pues, ya, ya la persona tendría la experiencia. Pero okay, además entonces, de eso, Palomita, un momento, Palomita. Personal que está fuera de la universidad, también puede participar. Todos aquellos sí. que estén en algún país, que se comuniquen contigo, ¿a dónde, link Bueno, eh, como grupo Alma tenemos, eh, tenemos un correo que uh -huh. es alma@um.edu.mx Doble A y doble ajá, M. Y no? doble M. sí. Okay. sí. Y también, pues, está, tenemos una cuenta de Facebook, una página y una cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram es arroba grupo guión bajo alma, igual doble A y doble N. Ok, en Instagram. Yo creo que está más fácil ahora mediante Instagram este, conectarse, ¿no? Ahí nada más pones arroba Ah, ah, a, y listo, ahí. Sí. Se ya los por encuentras. aquí ahorita lo no va a poner nuestro ingeniero de producción, pero, ok, listo, ya palomeamos sí. ese asunto, ya vamos, a, ahí está. Perfecto, así gracias. Se arroba alma en Instagram y tu sí, grupo arroba grupo guión bajo alma. A ah, grupo guión bajo alma el sí. correo sí. también. Ok. No. Y luego, ¿qué más hacemos, Ailín? Sí. Ok, así, bueno. Pues algo muy importante es tener una directiva. Okay. Porque, pues, o sea, se necesita a un grupo de personas que sea como, o que estén liderando a todo el grupo más grande de personas, como en todo, ¿verdad?, en las escuelas, en, incluso en la iglesia, en un, cualquier equipo de trabajo, pues debe de haber alguna junta directiva. ¿Y okay. quiénes deben de ser estas personas? Ajá. Bueno, nuestra directiva este, se compone de un director, Dos subdirectores, un secreta, bueno, dos secretarias, por la cantidad de personas que somos, y un tesorero. Nada más para Porque que nos entonces, demos una idea, dinos cuántas personas están en este momento. ¿Cuántas personas están en, en este momento? Este, en este año tuvimos alrededor de 120 personas inscritas, y que se estuvieron involucrando activamente más o menos unas 60, 70. Ok, okay. La entonces para que vayamos tomando nota, ¿verdad? Si, queremos, si tenemos un grupo más reducido, pues no necesitamos secretarios. Ajá, tanta gente, ajá. pero necesitamos un ajá. líder, un, un asistente, digamos, y un... Y alguien que nos ayude a manejar las finanzas. Sí, porque claro. pues, okay, o sea, muy bien. se maneja Listo. bastante. Listo, ya tenemos aquí Listo. palomeado, ya nos inscribimos contigo, ahí mandamos correo a Grupo Alma allí... O, eh, manda, o nos este, contactamos vía Instagram en alma, arroba alma, ¿cierto? Y entonces uh -huh. eh, ya formamos nuestra directiva, ¿cuál sería el tercer paso? Okay. Bueno, en nuestro caso eh, usualmente recibimos invitaciones, pero como tal yo creo que si se busca replicar al menos en una iglesia, pues ir eh, identificando esas comunidades que se busca alcanzar. Y entonces, como grupo, empezar a planear. Porque la planeación es algo muy importante para poder llevar a cabo cualquier actividad. De hecho, eh, en, en la administración decimos que el éxito depende del 80% de la planeación y el 20% de la operación. Muy bien. Aquí. Entonces, eh, pues en la planeación hay varias cosas que deben incluirse. Lo más sencillo, lo primero, es, ¿cuántas personas se busca eh, beneficiar, ¿a cuántas personas se va a atender? ¿Por qué? Pues para saber cuánto recurso material se necesita llevar o se necesita conseguir. Eh, lo segundo, pues, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Para saber si se va a necesitar algún tipo de transporte o si todos van a poder llegar caminando o si todos van a poder llegar este, en vehículos particulares o algo parecido. Eh, también, si es fuera de de su lugar, de su, zona. De, ajá, de su zona, pues, ¿cómo es el, cómo es el otro lugar? ¿Cómo, ¿Cómo viven las otras personas? en dónde, ¿Cuántos días va a durar, por ejemplo, la brigada? ¿Si va a durar más de un día? Entonces, ¿en dónde van a quedarse? ¿Qué van a comer? Todo eso debe de estar en la planeación. Y muchas veces... Sí. Toda la logística todo. que incluye el evento, toda la logística para Ajá. llegar, para salir y para dar la brigada. Muy bien. Estamos de acuerdo que para, para estas funciones no necesariamente tienen que ser médicos, porque Así. pueden entrar no no este. médicos. médicos. Este, también están los de comunicación, que hacen la promoción. Eh, ingenieros, ¿Verdad que hay ingenieros? Sí, hay, hay al menos tres ingenieros este semestre. Sí, entonces, como estudiantes y como consejeros también hay varios. Perfecto, así que para que haya Hay cabida para todos. La, sí. todo lo que Todo lo que implica ayuda humanitaria siempre se requiere de un grupo interdisciplinario. Muy así es, bien. y de hecho este me gustaría añadir que nos gustaría que en nuestra directiva también hubiera personas de otras carreras, por lo mismo, porque no siempre, este pues los de medicina le saben mucho a, a, a hacer las cosas entonces sí nos gustaría que muy capacitados a, sí. a, a atender la salud, pero hay cuestiones Ajá. de logística que a lo mejor le son más fáciles a ah, los administradores sí. o a los ingenieros a ver, que nos diga qué, qué necesidades sí. tienes a ver tú necesitas... mientras piensas, no sé, mientras piensas de música, vamos a saludar tío. claro, mientras piensas, sí, sí. vamos a saludar aquí a Francisco Bello uh -huh que nos está viendo desde Puerto Rico. Saludos, Francisco, al doctor Francisco Bello, que nos está saludando desde, desde bueno, Puerto Rico. Muchas gracias, por Ay, este programa ha estado muy internacional, ¿eh? Yo creo que eres tú. <risa> y Fanny. <risa> Fanny, hola, hola, Fanny. Fanny, Fanny siempre muy puntual, es cierto, Fanny? Sí, Fanny. Ya te extrañábamos. Sí, Fanny, te mandamos... Un beso y un abrazo, porque bueno, aquí hay gente que está aquí miércoles tras miércoles con nosotros. Así si ves que saludamos así como que bien. Como de beso sido, y abrazo. De beso y abrazos, porque día tras. Bueno, miércoles tras miércoles están con nosotros. Gracias, Francisco, por, por estar aquí. Gracias por tus saludos. Es un gusto que, que formes parte de Aroma Negocios. Así que bueno, ¿qué necesidades? Ahorita dinos, ¿qué necesidades? Porque uh -huh. capaz que nos están viendo también personas de la comunidad que digan, yo también quiero aportar y que quieran formar parte del grupo ALMA. Y aparte, pues, nuestros alumnos que nos están viendo que también quieran sí. sumarse. Así que, ¿qué necesidades puntuales tienen? OK. Bueno, hasta ahorita en las que pude pensar fue alguien de, para comunicación y medios. Porque okay. sí es cierto, uh -huh. o sea, tenemos a, a un está, equipo. anótala, anótala. Ya está. <ríe> Gracias. Tenemos un equipo, pero ese equipo puede crecer, porque, claro. bueno, yo tuve compañeras de cuarto en el dormitorio que estudian comunicación, ya se van a graduar, saludos, Jorlin y Liz, oh, y sí. siempre están bien ocupadas, siempre tienen muchas cosas que hacer, entonces no es posible, o sea, no es justo, ¿verdad?, que se les cargue tanto la mano, entonces nos gustaría pero, que ese equipo pudiera crecer. Por ejemplo, hay chicos que están iniciando que son super talentosos Ajá. En primer año. En la maestra año te los va a recomendar. Que... Ya <ríe> los va a impulsar la... la próxima semana, todavía tienes clase con ellos. Ay, esta semana ya. Pues es que ya bueno. estamos a nada de terminar, pero ella los va a impulsar. Pero el próximo servicio, próximo podemos checar en inscripciones. Sí, mira, para inscripciones se puede preparar ahí como que algún tríptico, algo que se le dé a los alumnos, que con Eli. Claro. Pero para irlo poniendo en todas las facultades, porque pues también hay más necesidad, ¿por qué no? ¿Por qué no de música? Que en lo que están atendiendo, este, haya música? ¿Hay música? ¿Por qué no? Sí, de hecho, este, antes, este, bueno, tuvimos una brigada en noviembre y fue un estudiante de, de teología, llevó su guitarra y allí estuvo este, con los, especialmente con los niños, pero pues también las personas. de la música Los esperamos sí, bueno, en agosto. Y estoy música porque diría, me puse a pensar, ¿cuál sería como que lo más lejano, ¿no? A una brigada médica? Y se me vino a la mente, so, música, por decir algo, ¿no? ¿Qué que dices? ¿qué va a hacer? No, hay mucho por hay hacer, mucho. hay mucho por hacer porque la música relaja, la música hace que, que es el nervio, por ejemplo, de los niños, ¿no? Cuando van a una consulta con el médico, el nervio que tienen con una sí, música ahí, ¿no? para las inyecciones, no salir corriendo. Entonces, sí, o sea, cualquiera, yo siento que cualquiera puede ayudar, ¿no? Pero ¿qué me y, por ejemplo, también hace, cuando yo recién entré a la universidad, escuché, no me ha tocado verlo, este, tristemente, que para una brigada grande que se tuvo, creo que en 2018 o 2019 en Nayarit, eh, uno de los egresados, bueno, ya ahorita egresados, hizo sí. un sistema para poder estar, o sea, para que todo estuviera, todas las notas que hacemos a mano, todas las hojas, todo pudiera estar en la computadora, entonces los muchachos llevaron sus computadoras y no estoy segura si necesitaba o no internet, porque pues era como un programa y todo estaba como entrelazado, entonces era más fácil al menos para los médicos saber qué medicamentos se tenían, cuáles ya no habían, este cuáles se fueron acabando y así, entonces pues necesitamos también a, a esos muchachos de, de ingeniería Ajá, que, que nos puedan seguir apoyando para poder retomar eso porque tristemente igual por cuestiones de, de la pandemia y de claro no, ahorita están volviendo como... a reestructurarse Ajá. no Me imagino Ajá. como todos fíjate es. que hace ya ya llevo aquí varios años no voy a decir cuántos para que no me calculen nada apenas acabas de llegar este justamente alma fue a una comunidad aquí que es en la comunidad del bajío donde donde asisto a la iglesia que junto con Alma fue un grupo de guiñol, teatro guiñol. Ya, ya tiene varios pero años. De drama mudo, yo creo. No, no, no de drama no, mudo, no. pero también de teatro Y entonces se me ocurre que también personas de educación pueden aportar a sí. eh, no sé, para ahí sí, a, a los niños y ¿verdad? enseñarles sobre salud, el cuidado, no sé, una aprendizaje sí, integral. ¿no? De pensas? hecho, ajá, además de, de las brigadas grandes, también se ha trabajado con ferias de salud, que sí. en lo personal, voy a hablar por mí, no por el grupo, pero en lo personal yo creo que es uno de los medios más sencillos de poder llegar a la comunidad y predicarles del evangelio mediante la salud y esto generalmente por el hecho de que casi no hay estudiantes de otras carreras eh, lo tienen los estudiantes de primer año de medicina de odonto de químico y entonces hacen una serie de, de módulos de los ocho hábitos saludables de todo el adelante y pues hace muchos años se hizo como una feria así súper grande y los niños iban pasando por cada módulo, iban aprendiendo este, qué significaba cada uno. Y la intención de trabajar con los niños es que, pues, ellos son como esponjitas que absorben toda la información. Y van y lo replican en sus casas. Ajá, y lo comparten con sus papás. Y bueno, no es lo mismo, porque igual, soy este, maestra de infantes y eh, pues yo estudio medicina, pero también hay compañeras que estudian educación y están allí en el departamento, y no es lo mismo cuando una maestra o alguien que esté estudiando educación está contando la historia o está hablándole a los niños que cuando yo le hablo a, a, a los niños se ve, no o bueno, no yo sabe, siento bien, ¿no? ajá, y la manera en la que se dirigen a ellos, la manera en la que hacen más fácil este el aprendizaje y, y tienen ideas súper eh, creativas de, de cómo poder eh, alcanzarlos. Entonces, sí, también, eh, de educación Muy bien, no hay gracias. muchas personas y no que, que de cual, técnicamente de cualquier Todos carrera pueden aportar Todos. hacia una brigada médico asistencial. Sí, y de pregunta? hecho, Ajá. ¿Ajá? bueno, no, solo no, quería añadir como un comercial que para los siguientes años también nos gustaría que en tesorería hubiera alguien que supiera de negocios porque... Sí. Sí. Ya, te, ya, ya está dicho y, y ahí, pero vamos a, vamos a comprometer a más chicos. De sí. hecho, hoy nos están viendo por ahí algunos estudiantes que no los he visto este, en, en, el, en el chat. Ahora nos han mandado saludos, pero hoy están por ahí también eh, viéndonos. ¿Y Francisca, sí, porque a con... veces nos hacemos bolas con las cuentas y es como de ah, no está cuadrando porque no cuadra, debe de cuadrar. Sí, por aquí nos está escribiendo Francisco de que dice que en efecto los niños son como esponjitas y, y eso es muy interesante, sí hay que aprovechar, yo creo que una forma de, de llegar a las comunidades es a través de la atención adecuada, obviamente hacia los niños, porque si, si una mamá ve que te estás preocupando por el bienestar de su hijo, obviamente pues va Va a bajar esa barrera que quizás tenía de quiénes son, por qué vinieron, ¿no? Entonces, ahí están, están atendiendo a los niños, le están enseñando de salud, y bueno, ya ahí bajan las barreras. Fíjate que el tiempo, Aileen, se nos está yendo volando, volando, y aquí entra una plática tan amena que nos, no nos hemos dado cuenta que ya estamos. En el final. Ya. El final del programa. ¿Tú tienes alguna otra pregunta? Siempre yo nos hagas las, preguntas así. Sí, que, muy... no venían, que no venían aquí. Oiga, este, Aileen, antes de irnos, porque ya estamos aquí muy comprometidos con el tiempo, dime cuál ha sido tu mejor experiencia en, en tus años, porque yo sé que no este no es tu primer año en ALMA, pero en todo el tiempo que tienes en ALMA, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia, la que te ha llenado y la que nos quieres compartir? Bueno, eh, yo... Creo que fue la primera que tuve, que fue cuando estaba en segundo semestre y en realidad a mí no me tocó asistir a una brigada. Hagan de cuenta que fue el fin de semana de supervisión y entonces se hicieron dos actividades al mismo tiempo, una brigada creo que en galeana y un módulo de detección este, de enfermedades en la central de camiones A mí me tocó ir a la central de camiones de Monterrey y lo que hice fue tomarles signos vitales a las personas que estaban allí, de que tomarles la presión, tomarles también este la glucosa sí. y dependiendo de cómo salían entonces sacamos nuestras hojitas y les hablábamos con ellos los escuchábamos eh, cómo está qué es lo que hace a qué hora se duerme cosas muy sencillas pero a mí esa experiencia sí, yo, yo ajá compartir estilo de vida saludable hablarles de cómo poder mejorar su su vida, con cosas tan sencillas, con un cambio de hábitos que, pues, puede, puede ser difícil o puede costar, pero que va a valer la pena hacerlo, para mí eso fue muy significativo y, y fue algo que... Te dices, sea, yo que quiero ser doctora. Así es, y de hecho ahorita estoy este, haciendo mi rotación de medicina familiar y pues es lo que estoy haciendo casi todos los días. Entonces... Yo creo que también te topaste con la realidad de la necesidad de la atención médica, ¿no? De tanta sí. gente que, que ya sea porque estás ocupada, por el trabajo que no le prestamos o no le prestan la, la atención adecuada a la salud. Entonces, crear esa conciencia, pues también, no nada más tú, yo sé que muy, segura, muy de seguro marcaste la vida de varias personas ahí. Y pues, ya estamos... Ay, porque qué se nos fue tan rápido de tiempo? Pues es que la tecnología nos jugó. <ríe> sí, sí, pero aparte, aparte, aparte yo sentí que la plática se ha ido muy, muy rápido, ¿no? Y muy, muy fluido. Pues tenemos por aquí un versículo que cada programa nos gusta compartir con nuestra audiencia. Hoy lo escogió el que lo mencionar. Sí, nuestra invitada escogió el versículo. Por ahí va a estar apareciendo muy bien. Así que como tú lo escogiste, lo puedes leer y le explicas a la audiencia por qué lo escogiste. Sí. Bueno, ese es un versículo que los que hemos estado en los clubes es una de las gemas que nos piden aprendernos y es Mateo 5, 16. Me gustó esta versión porque dice de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumina y muestre cómo obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. O sea, si bien es cierto que nosotros o como adventistas estamos muy seguros de que nuestra salvación es por fe y no por obras, nuestras obras, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra forma de hablarle a las personas, las cosas que hagamos hacia ellos y con ellos, dan un testimonio de lo que nosotros creemos y eso puede ser eh, una manera de alcanzarlas, de presentarles a Dios y de que ellos puedan también conocer y no solamente quedarse con el conocimiento, sino tener o que nazca en ellos ese deseo de ir también y servir y replicar lo que lo que nosotros estamos haciendo, de formar parte y de poder eh, pues también trabajar para Dios de esta manera. Muy bien, fíjate que por aquí hay un saludo. Mira nada más. ¿Será que conoces a la persona que manda saludos? A sí. ver, tú, le, tú mándale el saludo, dale. Una, ya que estás ya agarrando que no está aquí un vuelo de hablar, vamos, como toda una conductora, mándale saludos. Bueno, saludos doctora Bere, me da mucho gusto saber de usted y que pues espero que esté muy bien y que Dios la pueda seguir cuidando. Y pues ella dice que está disfrutando el programa, que nos manda saludos a las tres, que las brigadas son de bendición para quienes las recibe, para quien participa, y para las iglesias con las que se trabaja, pero yo estoy muy segura que es de mayor bendición para quien participa, porque quien participa... Sí, se llena de algo que no tenía. Sí, sí, sí, y pues la Biblia dice, no, es mejor dar que que recibir. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos. Vamos a, Elisa, ¿tú con qué nos quedamos? <risa> yo por eso te la lancé. Así <risa> bueno, voy, claro. yo, yo voy a decir con qué, nos, con qué me quedo de este programa, luego Elisa y luego tú, Aileen. Yo me quedo con este programa que eh, tenemos una gran responsabilidad como cristianos y lo que tenemos que hacer es actuar. Así que yo me sumo a Alma y voy a estar allí hasta que ya no me necesite. Bueno, yo me quedo que la mejor forma de llegar a, al corazón de otras personas es mediante el método de Cristo y que ministerios como este pueden facilitar esa vía. como Identificando las necesidades, ayudando a suplir esas necesidades y pues entre que suplen la necesidad pues también comparten mensajes de esperanza. Así que yo me quedo con eso. Así que, Aileen, ¿con qué te con, quedas con este qué te programa? Programa? Bueno, yo me quedo con que cualquiera puede formar parte de un ministerio así. Y lo único que tiene que hacer es involucrarse, estar interesado por aprender y también por hacer. Con eso me quedo yo. Muchísimas gracias, Aileen. Estuvimos muy contentas de tenerte aquí. Estuvimos muy a gusto. El tiempo se fue volando, pero estamos muy satisfechas de que hayas podido comunicar este mensaje para llevar esperanza a otros. Y a mí me gustaría, perdón, antes de que nos corten la transmisión, que invitarte para otro programa que pudieras tú abordarlo ahora un poquito más enfocado hacia la salud. Aquí estuvimos explicando sobre técnicamente una actividad sin fin de lucro, pero que también en las organizaciones pueden replicar eh, para pues darse a conocer y por qué no para ayudar a las demás personas. Pero también nos gustaría que, que nos en ]amos. algún momento después podamos hablar de algún tema de salud. ¿Te parece? Sí. Y vamos a invitar a gente para que no te sientas sola. <risa> pero ya tenerte aquí con nosotros, ya que estemos aquí más, más con, con más micrófonos y que podamos estar en vivo para, pues, recuperar esos, esos minutos que, cualquiera que perdimos hoy. Que el internet nos, nos hizo perder. Así que muchas, muchas gracias, a Aileen, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, querida audiencia. Hoy ha sido un programa singular Estamos transmitiendo nuestro primer programa desde el laboratorio de radio en UMTV y vamos a seguirlo haciendo desde aquí. Así que los esperamos la siguiente semana con otro tema muy interesante. Claro que sí, así que no, no dejen de sintonizarnos. También nos pueden volver a ver en, en el domingo, se vuelve a retransmitir ahí. Y pues próximamente ahí pónganos, si quieren, que Eli nos hable un poquito de salud y cómo cuidarla para que estemos en nuestras áreas de trabajo saludables. Así es. Esto fue Aroma a Negocios. Hasta nos la próxima. Vemos. Bye.